Nunca has escuchado... Bueno, si algún día alguien le dice a, a, a tu mamá o a alguna conocida vieja urraca, no le está diciendo que es tan Les hermosa como golpe. una paloma. Te regresas y le pegas porque yo soy una hermosa urraca. Número 32. Iluminada. Ay, pensé que ibas a decir iluminati. Iluminada. Ese... Sí, sí, porque en algún tiempo Y digo, insisto, debes de tener por ahí alguna abuelita que se llame así Pero esto es para que no existan las iluminadas de Dios Las iluminadas de Jesús O así como vamos ahorita, las ilumina, il, iluminadas de Harry Styles <risa> Número 33 eh, Indio yo siento que va más por la cerveza que por el adjetivo. Eh. Porque debe haber por ahí algún papá que no terminó la primaria y le pega a su mamá y a sus hijos. Ah, es buen indio. Porque lo hicimos tomando. Sí, lo creo. Oh, sí, sí. Número 34. Este también me duele. ¿Cuál? <risa> James Bond. Ese estaba buenísimo. En realidad, No, imagina, es que todo, todo esto nace... Años atrás, porque había un abogado al que, <ríe> al que le pusieron Winnie Pooh. Ah, sí. Entonces era licenciado Winnie Pooh. Tango. Pero en esos casos aplicaba, entiendo. Pobre, pobre, pobre abogado. Pooh. Pobre señor Winnie. Es que <ríe> <ríe> no sé qué suena. Es que, ¿cómo te refieres a él? Eh, es como si me dijeras mi nombre completo, ¿no? Eh, Norberto Fabricio, ¿no? En vez de decir ¡Ah, Fabricio. También voy a decir el tuyo, si sí, sigues. Sí Entonces, eh, es como, ¿cómo le hablas al señor Winnie Pooh? Así, oiga, eh, don Winnie, don Winnie. No, bueno. Ay, bueno, ahora que lo recuerdas, en la primaria el de la biblioteca se llamaba, o se llama, no sé. Rosalío Y mismo. luego sí le decían don, don Rosa. Don Rosa, pues es, es que sus nombres an, antiguos. Okay. Ese sí, todavía pasa. Pero y ahorita Winnie. también ha de, ha de tener un montón de amigos en el Facebook, ¿no? Ey, Winnie. Su foto de él así. El señor <ríe> Don Rosalío. <ríe> don Rosalío. <ríe> Número 35. <ríe> Jorge Nitales no ahí, ahí, eso dice por todos lados yo tenía 15 años espero ninguno de estos llegue a un show de Franco Escamilla de Garabati, garabateando cara, eso perdón Carabatos. no es que Jorge Nitales es como que por tu culpa estoy gorda por tu culpa somos pobres por tu culpa me quedé con este inútil Así que te vas a llamar jorgenitales No, no Imagínate es... O sea, si no quieren tener hijos, mejor no los tengan No, hay unos que se apellidan de Dios Jorgenitales de Dios ¿Eh? No Sí es cierto No Dios no es cierto Número 36 Lady D. Entiendo también ese, porque en realidad Lady es, en español es señorita. Ajá. Entonces, nunca no va a faltar por ahí eh, madre o padre que se metan sustancias extrañas. Que ahora, que diga, yo le voy a poner a este niño Lady D, cuando Lady es claramente señorita en inglés. Sí, claro. Aparte, pues, viendo bien cómo terminó Lady D, pues yo no me gustaría llamar así. Si no sería alias la, la, la planchada. Número 37. Marciana. Marciana, yo sí he escuchado marcianas. Sí. Eh, sí, hacen. No, no es cierto. Este, no, este, yo sí he conocido a, a mujeres, más que nada en pueblos. Doña Marciana, Don Marciano. Eh. Marciano, creo que sí lo había escuchado. Pero también marciano es se deformó muchísimo porque lo deformamos. Porque hasta. Yo, yo creo que todos los que compartimos una edad de aproximadamente Ay, 15 Dios. a 20 y tantos años, sabemos que los marcianos llegaron bailando chachacha. Cha, cha. Todos. Uy, al el infierno. <ríe> ¿Y te imaginas a una señora de 80 años bailando ahí chachacha? Cha, cha. <ríe> Número 38 El tan temido por todos los mexicanos El Maciosare <risa> Está buenísimo Ese sí me gustaba eh, Yo creo que es maciosare? Sí, es que está en el himno nacional Maciosare sí, un Venga. No, pero es que ni siquiera es Maciosare Es Maciosare -si Un extraño Sí, <risa> de hecho Es como el Malamen. ¿El qué? El Malamén Malamen. Nunca has escuchado eso no. Es que es una criatura a la que le temen mucho los católicos. Porque está en su, en su oración y líbranos del malamen. <ríe> es ah, lo mismo. O sea, es lo, es lo, es lo mismito. <ríe> Número 39. Michelin. Ese sí es el de las llantas. Sí. Aunque tal vez la compañía se llama Ahora así por la persona que lo fundó. Otra vez sea muy bien. ¿Cómo se llama? Muy, muy gorgonio. <ríe> Niño. Hay unos que se nacen como muy chiles. Sí, pero eso es, eso es cuando comen bien. <ríe> Número 40. Panuncio. panuncio. Panuncio también me suena. Me, un, no, me suena a pan. A lo mejor era. O no, más bien es a alguien que está afuera y te invita a pasar a comprar pan. Panuncio. <ríe> Porque hace anuncios de pan, ¿no? <ríe> <risa> Número 41, Patrocinio Patrocinio ¿Sabes quién tendría que tener un patrocinio? Nosotros Nosotros, caray Nosotros requerimos de un patrocinio, alguna marca que esté dispuesta <risa> a que hablemos de No mordemos la mano que nos da de comer Estamos bien buena onda Número 42 y el más Ay no es cierto, todavía hay otros de acá Número 42 Petronilo Petronilo. Petronilo, Petronila. Así siento que son nombres. Pues sí. Pero también Yo no es... conocí a una Petra. Y la verdad no sé si era Petronila. Yo creo que sí. O sea, sé que se llamaba Petra. Ajá. Ahí ves que luego hay muchos jóvenes que dicen: Ay, que perris. Ay, que petris. <ríe> Número 43. Piritipio. Piritipio. Piritipio. Está bien cañón ahí también. Porque. Sí. Me suena como a un pueblito de un pueblito. <ríe> Piri tipio. Pues sí, fíjate que sí suena como que. A un pueblo pequeño donde no hay maldad. ¿no? Ajá. Pero definitivamente era un niño un Pueblito no va a eso. mágico. Niño o niña, no creo que quiera. Aparte, ¿cuál sería su nombre cortito? ¿Piri? O tipi? O <ríe> Ey, Tipi. Ey Tipi. Tipi. O Tipio. Tibio. Piri, piri, piri, piri, piri. Suena mejor piri. Mm. Si no quieren hijos, no los tengan. <risa> Número 44, eh, Pocahontas. Pocahontas. Ni en la princesa me gustaba que se llamara Pocahontas. Sí, no. Pero... Ah, mi primita no sabía hablar y le decía pocas pompas. <risa> ¿Pocas pompas? Sí. Ay, no. Bueno, eh, pues es que veía las dos P. Pero el 45 es todo lo contrario, a pocas pompas. <risa> Pomponio. Pomponio, pues P todavía... Pompi. De hecho, yo conocí a un... Pomponio. No, a un Pompilio. Y no te rías. No, oh, no. No es tu familiar, ¿verdad? A mí o no? Qué bueno. De Jesús sí. <risa> Es su abuelito. Disculpenme. Es que, bueno, es que sí, es don Pompilio. Eh, número 46. Privado. Privado. Privado, sí. Es que... Yo soy muy privado. Hay mujeres que se dedican a bailar, eh, entonces... No, no sé si tenga relación con eso. <risa> Le pusieron privado porque se metieron un privado y... Uh, y, y bueno... Ahí en el privado pasó esto. A lo Procopio mejor fue una aventura, ¿no? Y como fue en un privado. Señor, ¿cómo se llama a su hijo? Ah, privado, ¿qué, qué? Fue, fue en un privado. Número 47, Procopio. Procopio también no es un nombre. Raro. Sí, raro, pero tampoco es como que el nombre más desconocido. De hecho, es hasta cierto punto normal escuchar a, Pro, a, a, a Procopio. ¿A poco? Sí, a mí sí Número 48 Rambo Rambo Pero ese viene junto Vienen tres juntos, mira Rambo, Robocop y Rocky Yo sí quería ponerle Rocky a un niño No tiene nada de malo De hecho, o sea, cuando pasas la fase de aceptación Como yo con Norberto Ya le empiezas a sacar el partido, ¿no? Porque eh, Rocky es diminutivo de Rocco entonces Rocco no suena tan mal Pues no Ahora, yo he visto más perros llamados Roco que niños Número 51 Rolling Stone Piedras Rodantes Ajá, exacto De Rolling Stones Pero ahí puede ser banda o puede ser este Pues cualquier cosa, ¿no? También la canción de, de Alex Lora Las Piedras Rodantes Número 52 piedra roda. sobelda Piedras Sobelda Sobelda. Sobelda, eso sí suena a una grosería. ¿no? Pero Sobelda, di pero dicha por una china. Ajá. Sobelda. <ríe> Número 53, Ay, Sol de Sonora. Sol de Sonora, dice, suena a grupo de música, ¿no? Pero también suena a un lugar donde es muy peligroso estar ahorita. <ríe> Número 54, Sonora querida. ¿Cómo es? Me a suena eh. mejor a una canción Sí, sí, sí, sí De hecho, sonora querida es... Bueno, pero también es, es válido Aunque se puede llamar sonora Nada más O se puede llamar querida Número 55, Telesforo ¿Tel qué? Telesforo Perdón, es que tiene un acento Telesforo Telesforo Telesforo, es como que... ¿Lo hicieron en una foro de televisión? <risa> no, más bien suena... No, pues no suena nada, no, Es que ni siquiera tiene sentido. Eh, pero es un nombre muy común. Eh, yo sí he escuchado señores llamados Don Teleforo. ¿A poco? Sí, Don Teleforo, ¿cómo está? Ay, me borra! No, poner... eh, número 56, Terminator. Ah, su máquina Ah, ese sí. Taran, tan, tan, tan. Ese sí me. Es que también está bueno porque si te pones a pensarlo. Terminator en español sería exterminador. Ext. Sería su nombre Se cortito. dedicaría a exterminar bichos. Ah, pues claro. Número 58. Otra palabra compuesta por dos palabras. Use Navy. O sea, es, es, se, se supone que es separado porque Use es de Estados Unidos y Navy uh -huh. es Armada. Entonces, es, eh, se supone que dice. USA, USA Navy O sea an, an, Naval de los Estados Unidos En español Pero algún listillo por ahí dijo No, pues ya soy ciudadano americano ¿verdad? Se va a llamar Usnavi Usnavi Usnavi Número 59 Berulo Berulo es como <ríe> Es como algo que te sale en la espalda ¿no? Y ve a chequearte ese berulo Porque le está saliendo pelos Sí. Número 60, virgen Y después de los... Siento que llevaría mucha responsabilidad Sí después Aunque te voy a decir que mi familia sí conocía una virgen ¿Es de tu familia? No okay. Mi abuelito se perdió. que hubiera esa niña ¿Qué? <risa> bueno, sí, pero ahora yo tengo una pregunta eh, ¿En qué momento se cambió el nombre? Porque estás de acuerdo que sería una gran mentira. Y, imagínate, se llama virgen y tiene cinco hijos. Es como que no te pues creas. Mi abuelito cuando se persinaba enfrente de la niña, la niña le, pues le mandaba a su madre. Y mi abuelito, qué grosera eres, virgencita. Como cuando estás ahí catoliqueando, no, ay, Dios mío, ya no tengo para comer. Y te aparece una moneda de 50 centavos, ¿no? En vez de un billete de 50. Estás catoliqueando. Número 61. Yahoo. Yahoo. Yahoo. Es un buscador. También es un buscador de internet. Entonces, no es como tal. Mi no. pregunta es: cuando haga su correo, ¿no le va a dar error? Es muy buena pregunta. Será Yahoo, arroba Yahoo. Pero ahí también hay broncas Cómo lo va a escribir Cómo lo va este, a traducir Porque hasta donde yo sé Yahoo es una es una onomatopeya O sea, es un sonido que utilizas Bueno, es un conjunto de letras Que utilizas para expresar Una, ex, una acción Como el pum, el quas, el trans, Cataplum Ayú. Pues es eso, amor Yahoo ah. Uy, perdón. <risa> Número 62. Soy la Rosa. Soy la, no te burles. ¿Por qué? Porque creo que sí tengo un familiar llamado Soyla no, no, no, no, no. A ver, una cosa es Soy la, y otra cosa es Soy la Rosa. Porque también puede ser Soy la comadreja. Bueno, si va separado, sí. Sí, obviamente, porque es que van juntos y separados. Porque así va junto no Es como el chiste que utilizaban De una monja Alcohólica Es sortilegio ah. No, no, no No hagan eso por vida de Dios Nombres que siento yo Que faltaron Nos faltó Agapito Tal vez Es que por eso siento que la lista Es más como Ya llevamos 46 minutos Yo quería hacer 30 minutos, ni modo vamos a tener que seguir hasta la hora porque sí da bastante de este tema sí. eh, yo siento que Agapito faltaba eh, mi tío decía mucho un nombre llamado Herculano quería ya poner Herculano a uno de sus hijos que tienes, para su buena suerte se llamó Emanuel bueno. sí qué suerte tuvo sí. porque es que bueno seamos sinceros el, el nombre feo da carácter porque así. Vi vive así yo, mi nombre, mi primer nombre es horrible. Llevo el nombre de una persona muy despreciable. Que para muchos es como que. Ay, se enojado, se enojado, se enojado". El este, ¿cómo se llamaba? El arzobispo. ¿Un arzobispo? Ajá, te lo voy a decir acá, para que no vengan a quemar. Oh. Entonces, de ese cuate, pues mucha gente es, lo odia. Otras tantas señoras, pues sí, dicen, ¡ay! Se van a persinar cuando sepan mi primer nombre Pero otras tantas van a esconder a sus familiares Porque ese señor hizo muchas cosas Pero siento que da carácter A mí me dio carácter de los primeros 20 años de mi vida quedarme callado Y a los otros dos fue como que bueno, les voy a responder a ver qué pasa Pero bueno, ¿tú pues... sientes que algún nombre haya faltado ahí, Silo? Mm... Bueno, perdón ¿Sabes cuál faltó? Winnie Pooh Winnie Pooh y Batman. Winnie -poo. Batman también faltó. ¿Y okay. Goku, ¿no? Goku. No estaba Goku. No, no estaba Goku. Ahora está en ¿Y Fortnite. Sí, si hay un Goku. Sí. Ahí no, hay uno. Hay varios Gokus. Eh, <risa> hay Gokus. Um, Alien, creo que también. es Marciano, podría decirse. Ma y Pero bueno, ni modo. Eh, bueno, y si se encuentra un alien y un marciano, ¿se van a decir que son tocayos? <risa> no. <risa> Pero, ah, también, este, otro con nombre compuesto así como ese, eh, Rosa de las Colinas. Rosada de las Colinas. No, ¿conoces a alguien? No. Ah, qué susto. Pero bueno, entonces recuerda que si conoces a alguien que se llame así, no, no le hagas bullying. Ahí sí avisa que tienes un nombre mm, no tan común. Yo creo que más que nada es eh, tomarlo con orgullo, ¿no? Así como llegar y... Mmm, yo soy Norberto, cabrón. Es como si llegara la reina y dijera... Yo soy... Mm, y estoy orgullosa de ese nombre. Llevo el nombre de varias reinas en mi sangre. O sea, sí, pero... Pero bueno, ahora, eh, bueno, pues ojalá... Si, si tienes hijos y no los amas, no les pongas nombres feos, porque... No te vengas por el resto de su vida. No, no, porque va a sufrir un montón. Te lo decimos nosotros que tenemos... ¿Y para más... que no te garantices un asilo. Más bien para que no te garantices... Que... Sí, ¿no? ¿Pero qué tiene de malo un asilo? No, no sé. Debe haber buenos asilos. Me imagino que sí, pero no... yo no mandaría a mi mamá un asilo. No, yo tampoco A menos de que sean strippers Los enfermeros Ella me lo va a agradecer sí, Pero sí. Bueno, eh, Recuerden suscribirse Este programa es semanal Vamos a tener cambios como que una semana Proyecto Inframundo, otra amigos y parejas Vayan a ver los anteriores videos Hablamos del caso de Janet McCarty eh, en, cuanto el libro, en cuanto el libro salga aquí en México De manera legal Ay, Yo quiero. creo que vamos a hacer Un, este, un especial un en vivo eh, Yo me voy a dar la tarea de, su, de subrayar ciertas partes En cuanto salga en Qué español bien que me dijiste que lo vas a hacer tú <risa> Y las vamos a leer aquí En un mega directo En vivo desde, va, va, va, va. Desde, Bueno, ni siquiera le he preguntado ¿verdad? Pero desde las 8 hasta Pues ni que me ha invitado, pero pues yo ya me pero, anoté Pero si es tu programa también Se llama Amigos y Parejas No Fabricio y su novia <risa> Porque somos amigos y y pareja Eso caray, nos escuchamos la próxima semana Muchas gracias y Check it out. Bye, suscríbanse